El intento de Carlos Silver vuelve a intentar. Este muchacho eh, vuelve a intentar grabar, eh, cantar sin, de manera ininterrumpida. Eh, la Plaza Juan Barón es el escenario. Tenemos imágenes de eso donde eh, se ha construido una impresionante casa de cristal. Donde Silver inició a cantar a la pasada a las 3 de la madrugada y finalizará el próximo domingo. A final de la tarde, el doctor Cruz Minian enfatizó que no autorizó que se realizara el evento. Sin embargo, al ver que ya él estaba decidido que él lo iba a hacer por su país, no le costó más que decir que está bien y que lo iba a apoyar. ¿Eh? El cantante sirve inició su tercer intento para romper el récord Guinness de mayor cantidad de horas cantando cantando de manera interrumpida. Señor, este muchacho... Hay que incluirlo en los bonos de la... Este muchacho... Yo no, yo no lo veo eso mal porque él quiere, ¿sabe? Quiere hacer ese récord. Pero está difícil porque cantar tantas horas de, de, de manera interrumpida. Pero no es imposible que lo intente porque es un dominicano más. Nosotros dominicanos vivimos de reto entiende flaco? ¿Tú crees que él lo logre? Pues no, sé sí. eh, no él, él, él, él lo puede lograr, él lo puede lograr, porque es... Eh, eh, él, él, él es un videito que busca un videito desde cuando él no pudo hacerlo. ¿Eh? Lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, claro, bueno, porque... no correr, No, no, para ver cómo era que estaba cantando y todo. No, no, búsquelo búsquelo ahí, flaco, o si sea, hay un videíto de Carlos Silver. ...para ponerlo ahí, las horas... y ...le hacen una casa de cristal y todo... Y, ...eh... ...no sé, no sé decirte... ...si aparece ahí... ...para que la gente vea y, se, y sepa quién es... ...de qué estamos hablando... Eh, ...es un artista dominicano... ...Carlos Silver... aparece eh, apareció el videito ...del en audio... Eh. Amigos, ahí tenemos a Carlos Silver... ...que busca una vez más... ...el récord Guinness... Esta vez dispuesto a lograrlo, ya lo ha intentado en ocasiones anteriores, el año pasado lo hizo en el Parque Eugenio María de Hostos y anteriormente lo había hecho en la Plaza Sanvil. Ahora lo hace en, en la Plaza Juan Barón, que está de hecho frente al Parque Eugenio María de Hostos. Maravilloso, corazón. Maravilloso. Mi corpo va a Esperando y patatuta, doctor, imagínate. ¿Eh? Y es cantando sin parar, y no podía hablar, ni ¿eh? nada. <risa> es ¿Eh, verdad, es verdad. No, pero que eso no se puede, así como yo no entiendo. Mírenlo ahí, mírenlo ahí el hombre. 104, ay, Señor, acompáñalo, acompáñalo a ese muchacho.